vamos en orden hoy, Llevo? Sí. sí, vamos con la 19, Ivánov Pregunta 19. ¿Ha considerado la seguridad ciudadana en sus propuestas legislativas y cuáles soluciones aportarían ustedes desde el Congreso? Esta vez iniciamos con Arcángel. Adelante. Muy bien. Ese es un tema que donde quiera que vamos y ponemos la gente a participar, a plantear sus inquietudes, sale el tema de la seguridad ciudadana. Y naturalmente... Nosotros no hemos dedicado a analizar, a buscar, ver las posibles soluciones. El Estado Dominicano, el gobierno, ha aplicado medidas en pro de, de bajar un poco lo que es la delincuencia. Sin embargo, este es un problema que tiene componentes muy, muy importantes y que a corto plazo, particularmente, yo no le veo salida, porque... Hay que incluir ahí el tema del desempleo, que es algo que contribuye. Cuando uno ve tantos jóvenes en ciudades como San Francisco de Macorís, tantos jóvenes desempleados, yo pienso que eso contribuye mucho a, a la delincuencia y que la gente se sienta inseguro en las calles. Y el tema del desempleo para cualquier gobierno es un tema... Eh, bueno, todos han hecho esfuerzo por eh, eh, bajar un poco la tasa de desempleo, en la República Dominicana, algunos lo han logrado, este gobierno ha avanzado mucho, sin embargo usted se encuentra con miles y miles de jóvenes desempleados y eso eh, contribuye a esta situación. El tema de la educación, el tema de la formación en el hogar, o sea, es un tema bastante complicado y que nosotros entonces, pienso yo, en, una, en un congreso donde nosotros estemos participando, pues vamos a, a tratar de que este tema se profundice. Porque tenemos, por ejemplo, el 911 que ha venido, está en esta provincia y prácticamente en todo el país. Sin embargo, yo digo que este es un sistema más de prevención que, que de solución al problema de la seguridad ciudadana. Gracias. Continuamos con Marianela Lora. Okay. El tema de la seguridad social es un tema que está en boga. Todos los, todos los que han venido aquí a participar, ustedes le han hecho la misma pregunta. Y todos estamos interesados en cómo se resuelve este problema de la seguridad social. Todos lo han planteado como dentro de sus, de sus propuestas. La verdad que la delincuencia eh, nos arropa y es difícil combatirla porque la juventud no encuentran dónde desempeñarse en las labores. Salen de las universidades mucho y no encuentran trabajo porque cuando salen se les pide la experiencia y no tienen experiencia porque acaban de graduarse. Muchos caen en drogas, caen en decepciones, en malestares emocionales, muchos se dedican a delinquir porque no encuentran qué hacer en nuestra sociedad. Entonces nosotros como Congreso debemos tratar de aportar a la juventud. Si nosotros contribuimos a que la, eh, la juventud tenga una educación con criterio, basada en valores, en principios, entonces la juventud se transformará. Yo recuerdo que antes nosotros, en la época de nosotros, nos daban moral y cívica. En las universidades, en las escuelas, desde que empezábamos a estudiar, nos enseñaban el valor de la bandera, del escudo, y nosotros respetábamos eso. Ahora no, ya no se respeta nada. Eh, las autoridades no se respetan. La juventud anda como, como perro por su casa, porque no tiene una educación con conciencia, con valores. Gracias, María Elena Lora. Continuamos. Marianela. Marianela, profesor, Marianela perdón. Así es. Tenemos, bueno, Úrsula, Úrsula María, adelante. Muy buenas. Eh, yo sí le veo salida. Yo sí creo que nosotros debemos impulsar un país seguro para todos porque entiendo que el hecho de que una persona esté desempleada no significa que deba delinquir no significa que tiene que salir a atracar a matar no significa que tiene que hacerle daño al otro porque usted tal vez haya tenido mejo, menos oportunidades que los demás yo sé que en este punto hay muchas aristas que hay que analizar el CIS, primero, en primer término la convivencia, la, la parte del hogar el asunto de la educación, la parte de la violencia, todo eso hay que, debe ser analizado, debe ser debatido. Eso un, es, un, es un problema neurálgico para el país, porque ¿cómo, ¿cómo entonces vendrán los turistas a República Dominicana si no es seguro? ¿Cómo nosotros vamos a salir a las calles si no es seguro? ¿Cómo, nuestra, cómo vamos a vivir? ¿Vamos a vivir encerrados en nuestras propias casas porque los jóvenes no tienen oportunidades, o las personas mayores, o los niños no tienen oportunidades? Nosotros debemos de brindarle al país las oportunidades necesarias para que el país se desarrolle. Si nosotros continuamos con estos problemas que hay en las calles, con esta inseguridad, entonces no va a haber un desarrollo real y definitivo en nuestra República Dominicana. No es justo que muchas personas pierdan la vida, personas trabajadoras de mucha valía, porque otra persona, un antisocial, se la cegó porque tenía un problema de drogadicción. Entonces, son muchos los elementos que hay que analizar, que hay que debatir, ya sea en la Cámara Alta, ya sea en la Cámara Baja, donde todos los sectores del país deben estar representados e involucrados en las acciones que se hagan, porque debe ser un consenso. Estamos viviendo momentos inseguros y el país debe cambiar. Gracias, Úrsula María. Tenemos un minuto de réplica. ¿Quién... Sí. Comenzamos con Arcángel, adelante. Yo insisto en el tema de la educación, insisto en eso. Pienso que por ejemplo la formación técnica para nuestros jóvenes, eso ayuda, eso ayuda bastante. El gobierno ha hecho esfuerzos. hemos visto cómo Infote en los últimos años ha aumentado eh, mucho, mucho la, la facilidad para, para los cursos. Por ejemplo en el municipio de Castillo, hace tres años eh, se instaló una escuela vocacional. Y son cientos los jóvenes que hemos graduado en esa escuela Y esos jóvenes cuando salen de ahí normalmente encuentran qué hacer Yo insisto en la creación de empleo y en la formación de esos jóvenes Que naturalmente comienza desde el hogar De modo que la familia tiene una gran responsabilidad Para lograr eh, de que mejore la situación en términos de educación para los jóvenes dominicanos Gracias, ¿alguien más va a utilizar el minuto de réplica? No está bien ¿Úrsula? Okay. Eh, igual que el compañero, amigo y hermano y compañero, ah, no, Arcángel entiendo que sí, que hay que educarse pero eh, quiero resaltar algo, no solamente los jóvenes son delincuentes hay delincuentes de todas las edades entonces es un trabajo que hay que hacer es un trabajo que hay que hacer mancomunado entre todos los sectores del país, porque nosotros debemos de bajar esos numeritos, debemos bajar la delincuencia, debemos trabajar para lograrlo. Y yo sí creo que un país seguro es lo más idóneo para todos nosotros. La seguridad ante todo, porque sin seguridad no hay desarrollo. Gracias. Marine, Marielena Loro. adelante. Sí, estamos de acuerdo en que la educación es el pilar principal para combatir la corrupción, la delincuencia. Porque hay que crear institutos tecnológicos donde los estudiantes puedan aprender un oficio. Yo le dije en un principio que yo me gradué en la escuela normal primaria de Santiago, la Emilio Prudón, donde yo salía... Bachiller y profesora al mismo tiempo. O sea, que yo salía de ahí ya a trabajar. Y eso es lo que se ha perdido. Y debemos tratar de volver a inculcar esos valores. señores, esos principios. Porque es que se están perdiendo los principios, los valores. No es solo en la juventud, porque hay muchísimas mujeres que, estamos delinqui que están delinquiendo también. Y hay muchísimos hombres mayores ya en eso. Pero debemos educar desde la familia. Gracias.